Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos para mi canal. En el video de hoy les traigo cómo hacemos para conectar un fotocontrol o una célula fotoeléctrica. Si les parece, vamos al video. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. Hay varios tipos de fotocontrol o célula fotoeléctrica. Este fotocontrol nos va a permitir encender o apagar una lámpara o un sistema de luces en un patio, en un lugar abierto, siempre al descubierto donde pueda ser controlado por la luz del sol. Esto nos va a permitir que de día se apaguen las lámparas y de noche se enciendan con un control automático. Si nosotros ya tenemos instalado un sistema de iluminación, un reflector o una lámpara para exterior, ya lo podemos hacer sin ningún problema. Solo necesitamos poner este tipo de artefactos que ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer para conectarlos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver qué tipo de fotocontrol compramos, si tiene dos o tres cables. Los más comunes que nos podemos llegar a encontrar son los fotocontroles que manejan lámparas de baja potencia. Estos elementos solo tienen dos cables. Nosotros vamos a utilizar el de 3 que es el que se está utilizando en este momento, que tiene una mayor capacidad para poder manejar varias lámparas, no solo una de baja potencia. Como podemos ver en el plano, tenemos un cable de color rojo, uno negro y uno blanco el color rojo va a ser el que me va a permitir conectar la lámpara el negro a la línea y el blanco al neutro este tipo de elementos en la actualidad nos van a permitir manejar lámparas led lo primero que tenemos que tener en cuenta es a dónde vamos a apuntar el sensor de este dispositivo no puede tener una incidencia directa de la lámpara que va a controlar si no estaría toda la noche encendiendo y apagando el sistema que les estoy presentando hoy es un sistema compacto en donde todos los cables salen del mismo lugar hay algunos dispositivos que vienen con el sensor aparte del propio cuerpo del aparato para poder ponerlo del lado de afuera del farol poniendo todo el dispositivo dentro de la carcasa y esto nos ayuda para la instalación no es el caso del que estamos hablando ahora hay que tener en cuenta que este dispositivo para poder funcionar necesita recibir alimentación independiente a la que le llega la lámpara qué significa esto necesito tener línea y neutro en el propio dispositivo para que haga su trabajo por sí solo una vez que el dispositivo decide que tiene que encender o apagar la lámpara en función a la cantidad de luz que está recibiendo este aparato va a trabajar o va a actuar directamente sobre un contacto que va a ser el encargado de llevarle la alimentación a la lámpara. Vamos a ver acá en el plano. Tenemos que conectar el cable negro llevándole la alimentación al dispositivo y el blanco llevándole el neutro. Del mismo cable de neutro tenemos que continuar hacia la lámpara. Del cable rojo vamos a alimentar la lámpara según el dispositivo lo determine. Si es de noche se va a cerrar y si es de día se va a abrir. De esta forma puede controlar automáticamente el encendido y el apagado de la lámpara sin que nosotros necesitemos tocar ninguna tecla las lámparas justamente se van a quemar o dejar de funcionar a la noche cuando tenemos circulación de corriente si están apagadas no se pueden llegar a deteriorar o quemar entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar esta lámpara? para asegurarnos que no recibe alimentación vamos a ponerle una tecla de un punto a todo el dispositivo y de esta manera nos vamos a asegurar que cuando tenemos esa llave abierta vamos a hacer el trabajo sin correr ningún tipo de riesgo como les mencionaba anteriormente si tenemos el circuito de una tecla que enciende y apaga la lámpara lo podemos adaptar perfectamente con el sensor automático para encender y apagar la lámpara de esta manera ya nos vamos a ahorrar un paso en la instalación para los que no saben cómo conectar una llave de un punto y un toma les dejo acá una etiqueta con el video para que lo puedan ver. Este video les va a ayudar en la parte del conexionado para que no tengan ningún tipo de inconveniente. El principio de funcionamiento de estos dispositivos es con un contacto normalmente abierto. Si no recibe ningún tipo de alimentación nunca va a encender la lámpara. Ahora si el dispositivo está alimentado va a poder controlar el funcionamiento de esta lámpara. Para entender este tipo de lógicas también les dejo una etiqueta en donde van a poder analizar cómo funcionan un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado para qué se utilizan. Cuando nosotros adquirimos un fotocontrol nos va a venir con un plano de conexión indicándonos cuáles son los cables que tienen que ir a cada uno de los lugares. Para que este dispositivo funcione siempre tiene que estar en el exterior. En patio donde lo podemos llegar a instalar o en una terraza siempre tiene que tener la influencia de la luz solar. En algunos cuerpos de estos dispositivos usualmente trae una flecha indicando el norte. Esto me permite instalarlo en función a cómo va a moverse el sol para que en ningún momento la luz incida directamente sobre el sensor y la calibración sea mucho más fácil. Esta calibración ya viene dada de fábrica así que ustedes no tienen que tocarla para nada. Todos los dispositivos nos traen unas características técnicas para saber si lo podemos utilizar o no con cada lámpara que queremos manejar. Todas las lámparas que tengamos que conectar, las vamos a conectar en paralelo. Espero que el video les haya sido de utilidad, que les clarifique cómo hacer para conectar este tipo de fotocélulas. Si les gustó, ya saben, denme un like, compartan, activen la campanita y si quieren dejar algún comentario, déjenlo. No hay ningún problema, vamos a tratar de responderlo a la brevedad. Los dejo instalando la fotocélula. Nos vemos en el próximo.